De producción propia y frutas que pueden adquirir en la zona, en nuestra región, en el noreste de la provincia de Buenos Aires o proveniente de eh, la región del litoral. En este momento lo que están trabajando es mandarina, mandarina satsuma para exportación con destino a Rusia. Entonces la fruta, digamos, digamos el empaque, tiene diferentes eh, características que son verdaderamente significativas, ¿no? Como es... Tener bien separada la zona sucia de la zona limpia, cosa que no es una cuestión... Este, debería ser una cuestión frecuente y muy común y muy normal, pero este, no, no son tantos los empaques que lo tienen de, de la manera que lo tiene eh, La fruta viene del campo, este, en estos en cajones que usted ven, los conocen los bins que tienen una capacidad, en este caso, de 400 kilos, sí, 300 kilos. 300 kilos aproximadamente. Eh, la fruta llega acá y una vez que llega acá, de acuerdo al tipo de fruta que sea, puede ir a cámara, a cámara de verdizado, puede llegar a verde, la primera mandarina, eh, después eh, ya cuando estás en la, la siguiente mandarina que no se desverdizan van a un descanso de 48 horas para, para que salten todas las enfermedades o, o la, la fruta que se puede llegar a podrir en esos días. Eh, darle el descanso adecuado a esa fruta y después de ahí eh, la otra fruta pues, no sé, tiene eh, el durazno que viene a cámara directo eh, con túneles que se manda túneles de enfriado rápido que en 4 horas más o menos estamos llegando a los 0 grados y después estamos eh, el durazno nos pasamos a una cámara de conservación que, que lo mantenemos en, eh, en la temperatura de entre 0 y 1 grado. De durazno. Y bueno, después se hace el proceso, tenemos que está la línea de proceso, la parte sucia acá de la máquina, la parte de embalado que va a estar después de la máquina, eh, que una vez que salen todas las cajas embaladas tenemos la salida que ya está en la parte paletizado, que el durazno se paletiza ya con una temperatura de 15 grados. Ya también tenemos tipo cama, una precámara eh, para el durano y después de ahí se vuelve a guardar en la cámara para que trate de perder el mínimo frío posible para estar de vuelta en la cámara eh, para, para después ser, ser despachado y ser grados de nuevo. Y bueno, lo que es eh, cítrico se da el descanso. Uh -huh. eh, la, bueno, la, la mandarina que viene verde se da entre, 40, entre 24 y 72 horas, depende que qué color tenga y después de ahí se le da un descanso de 48 horas para, para lograr eh, poder producir. Ustedes tienen fruta en cámara ahora desverdizando o no? No, no. no? no, Bueno, el tema del desverdizado más o menos lo, lo, lo conocen. ¿no? Sí. Y después el tema de frío, la naranja manejamos más o menos entre 4 y 16 grados. Eh, y la mandarina más o menos eso. ¿no? Después, la máquina es una máquina de 4 vías, eh, con eh, más o menos está tirando alrededor de eh, 4.000 cajas de mandarina en 8 horas, más o menos de las cajas de 10 kilos. Y después, eh, eso bueno, va variando según la mandarina, si es más grande, si es más chica, pero más o menos en promedio de eso. Y después de Durano estamos volcando alrededor de 6.000 kilos horas. Y, y bueno, de ahí va también, depende de la cantidad de. La mandarina se vuelca más o menos 8.000 kilos horas. Depende de qué variedad sea, qué eh, cantidad de, de hora de volcado le damos para que no. digamos, qué cantidad de velocidad le damos para que no se golpee tanto, para que tenga un mejor proceso que están trabajando en mandarina de la zona. Mandarina la de la ¿No está desverrizada esta o sí la, está que está... la que vamos a ver es una mandarina desverrizada? ¿Qué rendimiento están teniendo de exportación aproximadamente? ¿Tenés idea? Eh, hoy más o menos está en esta mandarina, está en el 70%. ¿70% de sí. ¿Destino? Rusia.